Y su ponencia va encaminada a ilustrarnos sobre, ¿está Google matando el long tail? Quien no sepa lo que es el long tail, él se lo explicará. Os dejo con Fernando Muñoz. Hola, buenas, uh, buenas tardes a todos. Eh, antes de nada gracias gracias a a Actitud Social a todos vosotros eh, por estar aquí eh, pediros disculpas a las cámaras, me muevo mucho y el twitter en el cual podéis eh, contactarme criticarme eh, insultarme y todo ese tipo de cosas es arroba ahí espero contestar si hay alguna duda, espero contestar en la, en la medida de lo posible todo lo que, eh, todo lo que podáis ¿Sabéis lo que es el long tail? A ver, el long tail es el bastinazo de Google. ¿Sabéis lo que es el bastinazo? Esto tengo que verlo. Tú coges el tail con una mano. Tú coges el tail con la otra mano. Pues todo lo que sobra es un bastinazo. Pues eso es lo que hace Google. Google tiene, cuando tenéis una página web las palabras claves principales son las que son, y son poquitas. Son poquitas. Una web suele tener pocas, uh, pocas palabras claves principales. Pero lleva asociadas decenas de palabras claves que juntan hacen mucho, hacen mucho volumen. Y Google está matando el long tail. Eh, la pregunta básica es: ¿por qué? Vamos a intentar explicaros el por qué y el cómo lo están haciendo. El por qué es por el usuario. Bueno, eso es lo que dice. Eso es lo que dice él. Realmente el usuario es la excusa. El usuario es la excusa para que ellos puedan controlar más. Cuanto las palabras claves sean mayor, mayores, cuanto mayor número sea. Eh, el número de palabras clave es más difícil de controlar, es mucho más difícil de eh, procesar, porque son muchas eh, palabras clave las que tienen que organizarse, las que tienen que eh, trabajarse a lo, largo de una, a lo largo de una web. El 25% de las búsquedas únicas antes de, antes de que entrara eh, esta matar el long tail, eh, se producían en Google un 25% de nuevas. Búsquedas. De tal forma que pisos en Málaga es una pisos en Málaga es una palabra clave principal, sería una palabra clave principal, pero sin embargo, pisos en welling frente a la playa sería una palabra de long tail. Cuanto más control tengan sobre esas palabras claves, para ellos será mucho más fácil de eh, monetizar. De tal forma que del 25 ha pasado al 16% de palabras clave. Hemos perdido un 8% en aproximadamente, eh, un 9% en aproximadamente mm, un par de años. Son muy difíciles de vigilar. Las palabras claves, eh, el, el, el, las palabras claves amplias, eh, unas palabras claves muy eh, largas, son cada vez son más difíciles de vigilar. Una de las grandes eh, luchas eh, de Google es el ataque a, la, a, la, a, a esa eh, manipulación del algoritmo que se venía haciendo. Con los enlaces se podía manipular relativamente bien el algoritmo, pero cada vez más es más complicado. Cada vez más es más complicado. Y sobre todo es porque cada vez es más difícil de monetizar. Tenemos una cuestión que tenemos que tener muy clara. Cuando estamos hablando de palabras clave, es mucho más fácil Google cobrarte por la palabra seguros, que creo que la última vez que se hicieron un estudio están hablando de alrededor de 1,85 euros el clic, eh, que, por ejemplo, seguros para motocicletas de conductores de tres años. Mucho más complicado. Y os voy a mostrar cómo está Google matando ese long tail, cómo está consiguiendo Google poco a poco deshacerse de ese long tail. El primero es el quiso decir ustedes escriben una cosa, y Google decide que eso no es lo que él quiere, no es lo que tú has querido decir. Es decir, Google estima que eh, lo que tú has preguntado es otra cosa. Dicen que hay como 300 formas de escribir este hombre, Michael Jackson, no está mal, no está mal, y este es sencillo, ¿alguien se atreve a deletrear aquí a esta señora? Los extranjeros tendréis más fácil, wineth Paltrow, esta era sencilla, la señora de Karen B? ¿Famoso entre los hombres cuando sacó el anuncio de Wonderbra, También es sencillo. Adriana Sklenelikova. Venga, a ver quién tiene narices. <risa> escribáis como escribáis estos nombres, Google os va a mostrar el resultado que es correcto. Podéis escribirlo, si lo escribís rematadamente mal, no, pero a poco que se parezca, Google os va a mostrar resultados de estos. Uno de los trabajos del SEO era organizar diferentes landings para atraer, para conseguir este tráfico, para conseguir el tráfico de gente que equivocaba. La segunda parte en la cual Google está matando el, el long tail es con el mapa y con el locations. Realmente esto es, un, esto es como una mm, invasión silenciosa. Tú vas, eh, tú vas trabajando el SEO de tu web, pero realmente Google te va quitando, te va quitando visibilidad. Por ejemplo, abogados penalistas, ¿vale? ahora que están los pobres abogados que no saben si van a salir, si no van a salir, si van a trabajar, si no van a trabajar, cuánto les va a costar y demás, hay una lucha encarnizada. En Málaga hay un montón de abogados y hay un montón de gente peleándose por, por, por colocarse por la primera palabra por abogados Málaga. Y resulta que tú escribes abogados penalistas y lo primero que te salen son resultados cercanos a donde estás. De tal forma que tú puedes optimizar para abogados penalistas en Marbella, pero Simplemente por aparecer abogados penalistas cerca, te va a mostrar todo el bloque de, de, de places. Google Instant es otra forma de trabajar esta, este matar el long tail. Los andaluces son. Tú empiezas a escribir y efectivamente, no solo los andaluces, sino todo el mundo es vago. Y cuando le sale el resultado, directamente clica de tal forma que los andaluces son vagos tiene mucho más clics que los andaluces son fantásticos porque no aparece dentro del resultado y es una forma de controlar todo ese todo ese mare magnum de palabras claves alrededor de un, uh, al de, alrededor de un proyecto SEO Los verticales es otro de los grandes caballos de batalla, o grandes caballos de Troya buscad disco completo en Google los 10 primeros resultados, el vertical de YouTube. Los 10. Flights, google.com barra flights, en el cual podéis encontrar con un, eso sí, si algo hacen bien es eh, eh, los buscadores, entráis aquí, y encontráis los vuelos a donde queráis. Pero poco a poco esto irá apareciendo, de tal forma que si tienes una web de viajes, Posicionarte por vuelos baratos de Málaga a Madrid cada vez será más complicado. ¿Dónde puede monetizar de forma más fácil? Aquel sitio donde hay un gran, una gran lucha, turismo. De tal forma que Hotel Valencia te muestra sin necesidad de salir, Puedes eh, colocar tu, eh, tu, a la hora a la que quieres ir, a, eh, o sea, el día que quieres ir, el día que quieres eh, salir, el número de estrellas, puedes seleccionar muchas cosas y el trabajo tuyo de posicionarte por hotel en Valencia resulta que ya no vas a estar primero, sino que van a estar los anuncios por delante tuya y después va a aparecer ese buscador suyo. Esto, es esto es una captura de un producto que sacaron ayer, ayer o ayer. Eh, son las finales de la, de, la, de la Liga de Baloncesto Americana. Tú antes podías pues, intentar posicionarte por eh, Colorado-Missouri el 21 de marzo, pero ahora no. Ahora intenta posicionarte por Colorado-Missouri del 21 de marzo y esto es tan grande como tu pantalla. Otra de las formas es con eh, las actualizaciones. Las actualizaciones es otra forma que tienen de irse quitando esos molestos eh, elementos que aparecen. Realmente a mí no me preocupa mucho el tema de las actualizaciones porque normalmente las actualizaciones suelen atacar a aquellas webs que están haciendo mal su trabajo. Si estás haciendo un buen trabajo SEO, las actualizaciones no tienen por qué molestarte. El QDF. El QDF es aquel eh, variación del algoritmo por la cual todo periódico aparecerá por delante tuya. Todo periódico, todo diario, toda eh, página web de actualidad. Por ejemplo, saldría la de Juan Diego, eh, podría salir el diario Sur, el, la, la opinión de Málaga, podrían salir todas esas eh, noticias. Ahora buscas actitud social, por ejemplo, y a poco que el resto de, eh, a, a poco que el resto de medios se pongan a escribir sobre el tema, Google los colocará delante tuya. Muriño, hace dos horas, hace ocho horas, hace cuatro horas, hace dos horas, hace nueve horas, hace nueve horas, hace ocho horas, hay algo que está en trends, hay algo que está en la moda, y Google coloca a los medios por encima. Del resto de contenido. De tal forma que tú puedes estar posicionado eternamente por la palabra Muriño, que como Muriño diga algo que no es difícil, eh, los medios se colocarán por delante tuya. El Not Provides es la forma que tiene Google de decirnos: las palabras clave son nuestras y hacemos con ellas no, lo que nos dé la gana. El no provides es una característica aplicada a las búsquedas, eh, de, a las búsquedas eh, en, dentro del cajetín o bien dentro de los dispositivos, en el cual no te dice por qué estás buscando. De tal forma que yo puedo estar posicionado por la palabra hotel en Marbella, pero Google no me dice que la persona ha entrado, que esa persona ha entrado a mi web por la palabra hotel en Marbella. Lo disfrazan de privacidad pero la privacidad está tan lejos como dinero pagues dentro de pay -per click Es una forma de controlar esa palabra clave. Mucho del trabajo del SEO, sobre todo el SEO Old School, eh, eh, el SEO de hace unos tiempos, era trabajar las webs en referencia a las palabras clave. Pero ya no, ya es algo que no debes hacer. Ahora se está imponiendo una, una estrategia landing centrista, es decir, basada en la landing en la cual termina el usuario, que de momento de eso sí tenemos uh, sí tenemos los datos. Dos web de clientes. 25 millones de visitas únicas, el 24% es el no provider. 1.445.000 de visitas únicas, el 24% es el no provider. 115.000, el 39% es no provider. Cada vez más tendremos menos información para saber si estamos haciendo bien o mal nuestro trabajo. Por supuesto, estamos hablando de Google y esta es la joya de su corona. De tal forma que si empiezas escribiendo hotel, ya directamente vas a poder clicar en un anuncio. No está mal, muy profesional, que diría en una película. Google ama las marcas. Igual que nosotros, cuando tenemos un problema con algo determinado, no vamos a llamar al amigo, no vamos a llamar al amigo que no sabe, sino que vamos a llamar a la persona que sabe, tengo un problema eh, de salud y no llamo a mi amigo el informático, llamo a mi amigo el médico. Pues a Google le encantan las marcas. De tal forma que es capaz de mostrarte hasta en un resultado de 10, en una página de 10 resultados, es capaz de mostrarte 3 de la misma URL, dos de la misma URL y cinco de la misma URL. El movimiento es muy claro. Yo no quiero gente que me moleste dentro de las SERPs. Quiero una buena experiencia de usuario. Volvemos a lo mismo, es algo que nunca ha cambiado Google. Esa experiencia de usuario es lo que te va a hacer que, la, que, que el, el usuario siga usando Google. El, el, el usuario es el tesoro de Google. Sin los usuarios no sería lo que es ahora. Los scrapers son esas páginas web que te roban el contenido. Lo colocan y lo ponen más bonito, más feo, de tal forma que posicionan por delante tuya. Y eso, Juan Diego, también sabrá mucho de ello. Hay webs especializadas en robar contenido y viven de eso. Es normal que se lo estén cargando, sí, porque en este Página de resultados, en el cual puedes ver Google mezclando churras y merinas del futuro 2, el resultado original está el segundo. Es muy lógico también que se esté cargando este tipo de cosas. Lo que pasa es que es muy desalentador que tú seas, en este caso, territoriocreativo.es, tengas unos autores muy buenos eh, trabajando para ti y resulte que se coloquen por delante tuya unos determinados escapers. Y esto también hace mella... Porque los que hacen contenido, que son los que, eh, los que viven de internet, los que fabrican el contenido, son los originarios del contenido, se desalientan porque les aparece el Cocoa Web este por delante robándole el contenido. Google Advisor y todo esto es para mostrarte más anuncios. Mira, en este caso ha mezclado un anuncio de comparación con eh, PPC, de tal forma que coloca cuatro resultados de PPC por delante del resultado orgánico. El concepto es el usuario. El concepto es el usuario. Como usuario, es lo que, tiene que, es lo que le vale a Google. Realmente, si vosotros pensáis que estáis haciendo un buen trabajo y podéis vivir de ello, seguid haciéndolo. Habéis visto la charla de Juan Diego, esperanzadora en temas de contenido. Hay gente que está, eh, por ejemplo, eh, hay una redacción de, de aquí de Málaga que ha volcado, ha dicho, separamos papel y papel y, y web. Tenemos dos contenidos totalmente diferentes. Vuélcate en que el contenido sea bueno. Google seguirá haciendo lo que él quiera que le beneficie. No sé, no es, creo que no he sido 15 minutos, pero muchísimas gracias. Bueno, muy profesional con el tiempo, con los Gracias. contenidos, con la preparación, con todo. Eh, vamos a dar turno a las preguntas que me interesan mucho y a vosotros también. Eh, vete posicionando para aquel lado para empezar con la primera y mientras tú te posicionas, yo te voy a preguntar. SEO, cuando haciendo SEO ¿cuándo lo has cagado, qué pasó, ¿Qué, cómo lo arreglaste, qué aprendiste, hasta dónde te mojaste. No, con, la, con SEO siempre hay, eh, siempre está la, la cuestión de hacer cosas mal con los clientes o no. Hay clientes que te lo piden, hay clientes que te piden. No, no, es que yo necesito estar antes de que te empiece la Semana Santa, primero por una palabra clave súper competida. ¿Estamos hablando de Black Hat SEO? Estamos hablando más bien de Carajote SEO. Carajote SEO. Carajote SEO, sí, es, que es, es esa, esa, esa forma de creer que tú eres más listo que Google. Vale, se la vamos a pegar a Google. El carajote SEO, ahí está. El Dios Él, Google. Es el que el coge y dice, no, no, es que vamos a hacer una táctica súper complicada. O si sea, ahí hay un montón de ingenieros pensando que, cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Tú te crees que se la va a pegar a Google? Vale, y tú a tu cliente le dices esto. Al cliente, al cliente hay eh, un, una cosa fundamental que es que con la web que te dan dinero, que te dan de comer, no se juega. Después puedes hacer barrabasadas las que quieras en cualquier otro uh, escenario pero nunca con la web principal, nunca con la web principal de tu cliente. Eh, tu pregunta va más eh, hacia si alguna vez he hecho algo que haya perjudicado al cliente. Que te haya perjudicado a ti, económica o emocionalmente. No, no, realmente no. Sí he hecho, sí he, ha, ha habido mm, trabajos en los cuales no hemos llegado al objetivo eh, que se querían eh, y entonces, jode, pero... Pero en sí mismo eso no es un error, simplemente... Hombre, a lo mejor puede ser que no se haya dado todo lo que se podía. Ah, y eso es un error siempre. Vale, me quedo con esa reflexión y pasamos a las preguntas. Empezamos por allí y seguimos con Marian, por este lado. ¿Qué opinas acerca de las empresas que están utilizando eh, para posicionar eh, marcas eh, de la competencia marcas registradas de la competencia. ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde va a llegar este tema antes de que se produzca un conflicto serio en materia de patentes y marcas? Moralmente reprobable, legalmente no. Seguro. En el, en el momento que haya un problema de derecho marcario están las leyes, si no lo hay es porque no existe ese problema. Moralmente es reprobable, de tal forma que yo posicionarme, por de, e intentar posicionarme por la marca de un cliente, eh, moralmente es hasta reprobable, porque se dedica a lo mismo que tú, entre bomberos no nos pisamos, pero eh, legalmente no le veo problema. O puede ser que no sea un problema legal, que sea un problema de desconocimiento de la defensa de la marca. Si tú tienes una marca, la cuestión está en que tú tienes tus uh, eh, Tú tienes tus cosas para eh, defenderte, defender tu marca. Existe el derecho marcario. De tal forma que el único problema es desconocimiento. Si no sabes cómo defenderte es por desconocimiento. Bueno, si alguien está vilipendiando tu marca, tu trabajo será informarte cómo puedes evitar eso. Bueno, básicamente mi intervención iba en el sentido de concienciar a las empresas de la importancia del registro de sus marcas para evitar evidentemente que otros competidores utilicen sus marcas para posicionamiento en Internet. Sí, pero las marcas eh, las marcas que realmente aman y, y controlan su marca, lo tienen muy, eso lo tienen muy estudiado. Lo que pasa es que, claro, a más grande la marca, más, eh, eh, a más, grande la marca, más posibilidades tiene de defensa. Porque, claro, yo no tengo un departamento legal pero seguramente si yo cojo, eh, yo qué sé, cojo la marca de cualquiera para posicionarme con un dominio, eh, esa empresa sí va a decir, dice, chacho, esa es mi marca. O sea, o legalmente hay formas de defenderse. Y la mayoría, eh, la mayoría de la gente que, por ejemplo, el dominio, algo tan, tan básico como el dominio, la mayoría de la gente que pilla dominios de otras marcas, son susceptibles de ser demandados. Es una cuestión de que tú, como propietario de la marca, sepas cuáles son los derechos que te asisten a tu marca. Gracias. De Hola, me ha encantado su conferencia. Me, claro. ha llamado mucho el tema de, eh, me ha llamado mucho la atención el tema de los scrappers. Y son dos preguntas en una. En primer lugar, eh, ¿cómo se puede combatir el hecho en sí mismo del scrapper y cómo se puede corregir el hecho de que el scrapper esté por encima de uno en el SEO? Vale, El scrapper por encima de la, por encima de la página web principal eh, es una debilidad del algoritmo de Google. Como del debilidad del algoritmo de Google, la forma de aparecer tú por delante del scrapper es conseguir que tu marca sea más potente que la, de la, que la del scrapper. Entonces, si tú eres más potente en un determinado tema, en circunstancias normales vas a posicionar por encima. Ahora, hay formas de protegerte o beneficiarte de ese scrapping. Por ejemplo, si dentro de los contenidos metes enlaces hacia, hacia tu propia página web, el usuario colocará eh, el, el que te copie el contenido colocará un enlace hacia tu web. Ahora existe el, eh, dentro de Google Plus. Eh, Juan Diego le tiene mucho amor a Google Plus. Yo a mí Google Plus no me termina de llenar y mira que lo tengo que utilizar por, por, por, por, por necesidad, por mi empresa. Eh, Google Plus el, te permite decir yo soy el autor de una determinada eh, de un determinado contenido. De tal forma que tú eres el autor, tú eres un autor conocido que escribe siempre sobre lo mismo, tu contenido en teoría va a ser mejor visto. Ahora mismo todavía ahí hay, hay, hay una debilidad dentro del algoritmo y como debilidad, como habéis visto, todavía se ha aprovechado. Gracias. Hola. Yo te he visto. Hola, aquí, mira, aquí. Hola. Eh... Eh, mira, yo quería decir, eh, estas acciones que está haciendo Google parecen ser como pequeñas aplicaciones y yo creo que es porque mm, no sé si el, el SEO va a desaparecer, porque ya no utilizamos tanto lo que son los buscadores y todo eso, sino que vamos utilizando más lo que son las aplicaciones en sí. O sea, nos levantamos… Esto es tu parecer, yo no estoy de acuerdo. Eso es lo que le quería preguntar, si cree que eh, el SEO va a desaparecer o va a mutar. Lo que vamos a posicionar vamos son a aplicaciones No compare. O... Yo, ahí, yo ahí siempre tengo eh, casi la misma respuesta. No compares el uso que tú tienes como a usuario avanzado que el usuario que puede tener mi madre. Mi madre busca Google en Google. ¿Bien? Entonces tiene como pantalla tiene como pantalla Google. ¿Vale? Entonces, ve al explorador y escribe www.no sé qué, no sé cuánto. Pues no. Ella va al explorador, ve la pantalla de Google, y escribe www.no sé qué, no sé cuánto dentro del, dentro del buscador. Eso de que el usuario va a dejar el buscador... Facebook tiene un buscador, Twitter tiene un buscador, casi todo tiene un buscador. Google, eh, las aplicaciones tienen un buscador, la página web de las aplicaciones tiene un buscador. Yo espero por el bien de mis hijos que no desaparezca mi trabajo. Pero el trabajo de SEO no es solamente eh, Google, ahora mismo es más Google sí. Si pero no es eh, solamente Google, sí, están todas que... las aplicaciones en las cuales tú, tú puedes trabajar el posicionamiento. Claro. Aquel sitio donde hay un buscador tú es susceptible de ser manipulado. Es un poco como que va a mutar la cosa, como que no va a ser solamente Google, va a... vamos a posicionar en, como en otros digamos en, en otros sitios. Sí, eh, aquel sitio donde Cuando está haya un, un algoritmo buscador, siempre se va a poder, digamos, intentar trucar o, o falsificar. No, hay una frase, hay una frase que es eh, posicionate allí donde tus clientes te busquen. Por ejemplo, eh, eh, Juan Diego, sus clientes estaban en Google+, Plus. sus clientes, sus lectores estaban en Google+. Plus. Por eso él tiene esa posición de preponderancia dentro de Google+, Plus. con lo cual um, hasta las hemerotecas tienen un buscador. El trabajo está en optimizar todo para aparecer dentro de ese buscador. Gracias. Gracias a ti. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. Bueno. Eh, ya que eres experto en tema de SEO y demás, eh, quería preguntarte porque me ha llamado la atención y me gustaría que te ampliaras un poquito más al, eh, sobre este tema. Me llama la atención que, utilic que utilices la ñ. Sí. vale eh, obviamente luego te lo convierte en N, pero sí. ¿por qué aún así apuestas por la ñ eh, Si Google desaparece, lo que se quedará es mi marca mi marca está encima está por encima de todos los uh, de todos los uh, todos los buscadores yo con mi marca puedo posicionarme en cualquier buscador tú crees realmente que google sí. va a desaparecer no no sé si google desaparecerá vale. la cuestión Entonces... está en que la cuestión está en que mi marca es más importante para mí que google porque cuando tú estés buscando un seo para tu empresa tú vas a decir Uy, el señor Muñoz, ese muchacho tan simpático que vino detrás de traje y corbata, pues a ese lo voy a llamar. Y tú no vas a buscar SEO en Málaga o consultor SEO, te vas a acordar del señor Muñoz. No te vas a acordar de eh, SEOplusjuanperfecto.com o eh, hasta la vista SEO, no, te vas a acordar de la marca. Para mí la marca es mucho más importante y en cualquier estrategia SEO la marca tiene que ser un elemento diferenciador. ¿Pero no te limita geográficamente a nivel de buscadores? No, no. Yo he limitado personalmente eh, mi, mi marca a España. Yo personalmente lo he limitado. Para mí es tan fácil como cambiar de señormuñoz.es a senormunoz.com. Punto. Punto. Con eso ya conseguiría, eh, podría conseguir trabajar el SEO fuera de, fuera de España. La marca es la clave y la marca es fundamental en cualquier estrategia de SEO. No obstante, tú en tus recomendaciones a tus clientes me imagino que les pedirás si su ámbito no es solo nacional, sino a nivel extranjero, me imagino que recomendarás no utilizar la EÑE, ¿no? Sí, pero, pero la ñ no se utiliza porque eh, la ñ dentro del dominio no se utiliza para, las, uh, para Internet porque el punicode, el punicode, que es el dominio en el cual se traduce eh, las señas o los, las tildes, los caracteres eh, eh, cirílicos, los caracteres árabes, todo ese tipo de mm, todo ese tipo de letras, todo ese tipo de caracteres, los punicodes son muy difíciles de recordar. Pero si a mí me viene un cliente y me dice, no, vamos a ver, yo soy factor, factor Muñoz y es... Chocolatería Muñoz, unos chocolates de Teruel fantásticos. Chocolatería Muñoz, yo no le puedo decir que cambie la marca. No, no, te, me refiero a clientes ya que tienen proyección internacional. Sí, pero a no, lo mejor la Chocolatería Muñoz tiene proyección internacional. Lo único que te, ha tenido que estar listo y tener, además de Chocolatería Muñoz, tener Chocolatería mm. Munoz. Es la única, es la única, la única cuestión. Yo, por ejemplo, cada vez que me toca renovar el dominio son cuatro dominios. señormuñoz.com, señormunoz.com, señormuñoz.es, y señormunoz.es Una vez, eh, un poco de chascarrillo, una vez eh, cogimos una empresa de hostelería y le dijimos, no, no, es que tienes que cambiar todo. Eh, tienes que cambiar el dominio. Levantó la mano el director de compra y me dice, imposible. Pero, ¿cómo? ¿El SEO? No sé qué, no sé cuánto ya y los 100.000 platos y las 400.000 eh, toallas que tengo bordadas con el dominio antiguo ¿qué hago con ellas. El SEO no, se, el no basa su estrategia en un dominio y basar la estrategia en un dominio es erróneo. El SEO tiene que eh, jugar con las herramientas que tiene. Que tiene un dominio peor, peor de base, bueno, pues más trabajo, pero no es eh, problemático. Vale, gracias. Gracias a ti por tu pregunta. Mientras que la compañera se posiciona para la siguiente pregunta, vamos a dar paso a Twitter, que tiene una pregunta desde fuera del auditorio. Te paso. Dos preguntas son, en realidad. Una la tiene aquí mi compañero Miguel, que es eh, una pregunta de Invalpi, que viene a preguntar si hay un, tie hay un tiempo medio para que tu web esté bien posicionada, meses, tal... Un tiempo medio. Mm, no, depende, depende, de, tu, depende de, tu, de tu nicho. Si quieres posicionarte el primero por la palabra golf, será muy complicado. Si quieres posicionarte el primero por la palabra eh, pisos de Málaga en primera línea de playa, seguramente sea más uh, sencillo. Todo depende de eh, los competidores, por supuesto. No es una cuestión tan de dominio como de la competencia que puedas tener. Y otra pregunta de, eh, a ver, perdón, Dominique Bertolet, ¿está presente? Allá arriba. ¿Dónde? Allí, una chica con... Encantado de conocerte porque está haciendo un seguimiento por Twitter, fantástico, <risa> me encanta. ¿eh? Eh, a ver, venías a preguntar si el SEO va a desaparecer, que qué opinamos sobre, o que, mejor dicho, qué opinas sobre si el SEO va a desaparecer. Ah, vale, vale, vale, pues entonces nada, Yo, eh, ampliando un poco, ampliando o repitiéndome, no creo que el SEO, el SEO como tal vaya a desaparecer, seguramente cambie el escenario, seguramente cambie el escenario. Eh, a lo mejor eh, lo, los humanos somos así, somos muy cambiantes. Hasta hace nada estábamos en, hasta la vista, en alta vista, hasta hace, si te vas a Rusia están en Yandex. Los usuarios somos así de cambiantes, con lo cual si aparece algo que mejora lo que hay seguramente nos cambiaremos. Lo que cambiará es el escenario, no el trabajo en sí. Gracias por tu pregunta. Eh, sí, te veo, sí, pero... Bueno. Ah, eh, arriba. Hola, buenas tardes. Gracias, a Fernando, por tu ponencia. Eh, mi pregunta iba relacionada con lo último que, que has concretado, y es que he hablado mucho del long en en Google. Eh, pero crees que otras redes sociales como Yandex que están arrasando en países como Rusia también están siguiendo la misma estrategia de reducir el long time o al contrario están aprovechando ese long time eh, para atraer a los usuarios que se están saturando con tanta publicidad sí, en Google sí. Solo una más sí. te, te la, verdad la, es que, la verdad es que no es, no, es, eh, no es tan sencillo no es una respuesta tan sencilla eh, cada buscador tiene sus reglas. Como tal, eh, tú tienes que trabajar acorde al buscador, al buscador donde están tus usuarios. Entonces, eh, que los usuarios se saturan de un determinado producto, sí, sí. Yo creo que el movimiento, por ejemplo, el movimiento de hace eh, unos días de matar el Google Reader, hay mucha gente que ha dicho que está viendo para irse a otro sitio. La cuestión está dónde te vas. Ir saltar, saltar de la sartén para caer en la brasa. Pero ¿crees que ellos están siguiendo la misma estrategia de recortar el long o al contrario la están aprovechando? La mayoría son, la mayoría son, son uh, newcomers, son uh, gente que llega gente que llega nueva, entonces al principio están haciendo mucha copia de lo que otros eh, buscadores o otras uh, redes están haciendo. Bien, eh, si miras las redes sociales, ahora mismo cada vez más las redes sociales se parecen y cada vez más se están pareciendo más. Ahora, yo por ejemplo, yo separo en tema de redes sociales que voy a una que voy a otra y que voy a otra. No es lo mismo el contenido que tengo en Facebook, que es para mis amigos, que el contenido para mis amigos, para mi familia, y poco más que el contenido que tengo en Twitter o el contenido que tengo en LinkedIn. Son cuestiones de eh, utilizarlo acorde a lo que tú creas. Eh, predecir si el usuario se cansará de Google, ojalá, habéis visto antes creo que lo del vidente SEO, pues eh, eh, ojalá... Eh, ojalá que pase para que también Google vea que no puede hacer todo a su, a su gusto. También estoy diciendo, Google es una empresa, si quieres la utiliza, si no, no. Pero piensa en pasar tu cuenta de correo electrónico, tu cuenta de Analytics, tu cuenta de Google Webmaster Tool, piensa en pasarlo a otro, a otro proveedor. Tú mismo. Eh, gracias. Gracias a ti. Bueno, yo por aquí... Hola. es que había estado hablando de redes sociales, a mí algo que me interesa bastante eh, sobre todo en el tema del posicionamiento de la empresa sí que me he fijado que cuando haces una búsqueda en Twitter sobre algo general por ejemplo si pones Málaga te pone primero ciertas noticias y cierto usuario antes que otro, entonces sí. eh, mi pregunta es ¿se está trabajando ya desde el punto de vista SEO en el posicionamiento de ese tipo de redes sociales, en, en Twitter, en Facebook, en cuanto a las búsquedas de usuarios, de contenido? Sí, lo que pasa es que es más difícil eh, de, de manipular, sí se puede manipular, por ejemplo Facebook tiene, eh, es público, relativamente público, tiene una cosa que se llama Edge Rank. El edge rank es aquel eh, ranking por el cual una noticia de una página que tú eres seguidor va a salir y otra no. Pues hay formas de manipular, de manipular eso y de conseguir mayor visibilidad. Hay muchas formas. En Twitter, por ejemplo, depende de lo que sigas. Cógete una cuenta, eh, una cuenta virgen, una cuenta sin nada, y mira a ver, a ver qué, es lo que está, qué es lo que aparece cuando tú haces una búsqueda. O ha, haz la búsqueda sin estar logada. Hay muchas formas de, de trabajar eso, pero lo importante en redes sociales es tener un perfil fuerte. En cualquier red social, tener un perfil fuerte. Y tener un perfil fuerte con usuarios reales. Eh, igual que en Facebook puedes comprar eh, seguidores a patadas, a palas, en Twitter también, en Google Plus también. Puedes comprar más uno. O sea, hay un mercado negro alrededor de todas las redes sociales eh, bastante potente. La cuestión está en que tus usuarios hagan engage con tu marca. Es una cuestión más de marca, no, no tanto no tanto de SEO, pero el SEO, eh, decía decía Juan Diego, y, y, y lo pongo por ejemplo porque eh, eh, me ha resultado, eh, no gracioso, sino me ha resultado real, eso no, no es la primera vez que lo que lo escucho, es eh, yo no hago SEO, yo solo me preocupo que mi web esté bien y te dar buenos contenidos, bueno, es que eso es mi trabajo. Ese es mi trabajo, que la web esté bien y que los contenidos sean buenos. Después hay formas, después hay formas de, en vez de aparecer el segundo, aparecer el primero, o en vez de hacer aparecer el quinto, aparecer el cuarto. Pero lo importante es tener una marca, ¿vale? En el caso suyo, él ya lo tiene, en el caso de, en el caso de tu marca, tienes que hacer fuerte tu marca. No solo tu marca como marca de empresa, sino también tu marca como marca eh, de persona experta en un determinado tema. Gracias y escucho. Hola. Eh, hola, um, yo tengo un problema con mi blog, porque yo que voy siempre de, de compartir todo, de que si me fusilan contenido realmente me da igual, está sí. en Creative Commons. Bajo una licencia que incluso si alguien se quiere lucrar me parece perfecto y así yo aprenderé a hacerlo ya que eh, aún no he sabido cómo, pero tengo un problema porque hay una web que me fusila el contenido tal cual lo publico, eh, igualito y al final pues me, me menciona, no, obviamente está cumpliendo la, la, la, la licencia, no, pero cuando veo que por en Google indexa antes que el mío que está por delante de mi propio blog y que en, en Twitter incluso eh, la, la gente retuitea el tweet de esta otra empresa que se dedica a hacérselo a más personas, pues ahí toca un poco las narices. Entonces. Mmm, ¿Cuál es el truco para alguien como yo que quiere seguir dejando su contenido eh, así para todos pero que a la vez no quiere que mm, una empresa así pues, se nutra de, del trabajo de los demás? ¿Has probado pedírselo? Sí, por supuesto. ¿Y, y no ha funcionado? No no no, no, no, ¿No ha funcionado, ¿no? no? No, no, no. Normalmente suele funcionar el tema de, el tema de pedirlo. Eh, ¿hay, ¿Hay un formulario dentro de dentro de Google para eh, avisar de que alguien está descarpeando tus contenidos, prueba. Hay formas también, hay, eh, en caso de que esté haciendo eso y, y eh, lo veas que está haciendo otro otro tipo de cosas, a lo mejor más spam, más además, hay un formulario de spam report. Por probar no es malo, pero hay una, hay una cosa que sí tienes que hacer, que es colocar tu perfil dentro de Google Plus como autor fuerte, fuerte. Es decir, tu perfil de Google Plus con el enlace desde el contenido desde la web de Google Plus enlazar a donde estás escribiendo el contenido y a hacerte eh, hacerte ese experto en esa materia. Vale. No hay no hay mucho más, pero bueno te da alguna solución sí, inténtala. Eh, rellenar el formulario de, de Google. Sí, sí. va es la primera es la primera <risa> eh, ahí tiene ahí tienes dos eh, dos oh, cosas que puedes ir tirando. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Hemos agotado el tiempo. Bueno, hemos sobrepasado el tiempo. Eh, muy interesante la ponencia y las respuestas también lo son. A mí me gustan mucho las respuestas, por eso las potenciamos. A continuación vamos a tener, pido que se vayan preparando, eh, a Diana Hidalgo. Eh, bueno… Gracias. No ha hecho falta pedirlo, ha surgido así, ¿vale?